una mujer acusada de envenenar a quien era su pareja y después surge también la posibilidad de que haya envenenado al hijo de su pareja anteriormente. Yo creo que es uno de los casos policiales más resonantes de, de este año, estamos hablando de, de la causa que se lleva adelante contra Karen Oviedo, esta mujer de 33 años que está detenida, acusada justamente, como bien decía el Tano, de haber asesinado a su pareja, ...Rolando Aquino... ...y al hijo de su pareja en 2019... ...a el pequeño Elian Aquino de nueve años... ...envenenándolos... ...comprando justamente... ...un líquido refrigerante para, para vehículos... ...que se llama etilenglicol... ...lo compraba, esta es la teoría de la fiscalía... no ...lo compraba a través de Mercado Libre... ...de hecho se encontraron las compras... ...en su teléfono celular... ...y luego se lo suministró a mediados de febrero pasado... ...a su pareja diciéndole que en realidad era un medicamento... ...para unas manchas que tenían en la piel... Y así de esta forma terminó logrando que el hombre muera envenenado. Una vez que se constata su muerte y la necropsia detecta este veneno, se empieza a investigar la misteriosa muerte de el hijo del hombre, ocurría en 2019, y se detecta que en esa fecha la mujer también había hecho la misma compra, del mismo líquido, así que también fue imputada por este hecho. ¿Cuál es la novedad con esta causa? Bueno, que hoy, en cuestión de minutos, comienza el juicio por jurado contra Karen Oviedo, que podría derivar en una pena de prisión perpetua. Y allí, en el polo judicial, justamente, está nuestro compañero Pablo Gamba para darnos más novedades de esta causa. Pablo, te saludamos y adelante. Muchas gracias, Tano. Sí, se tiene que ir justamente Luis Torres, que es el abogado defensor de Karen Oviedo, porque está a punto de empezar este juicio por jurados donde estamos ubicados, en el polo judicial. Bueno, gracias por atendernos brevemente. Justamente hoy comienza una etapa importante, juicio por jurados. Usted es el abogado defensor de Karen Oviedo. Sí, efectivamente. Yo soy el abogado defensor de Karen Oviedo. Comienza ahora el, el, el juicio por jurados. Ahora se eligen los jurados, se van a elegir los jurados, una vez que queda, se eligen los jurados, este, que queda electo, eh, se inicia directamente el debate. Ustedes, eh, eh, ¿Qué fundamentos tienen para tratar de comprobar la inocencia de Karen en este caso? Porque eso es lo que ustedes están planteando. Sí, nosotros estamos planteando la inocencia de Karen. Efectivamente, a Karen inclusive la benefició el hecho de que la imputaran sobre el delito, sobre la muerte del menor, que ocurrió dos años y medio antes de que se... ...de que se produjera la muerte del, de Aquino, el, la pareja de mi clienta. Ello motivo de que eh, todo se basa, la prueba fundamental que tiene el Ministerio Público Fiscal... ...es de que eh, mi clienta había googleado y había pedido información a través de Google... ...sobre, este, las, sobre el veneno, sobre el el col. Y después se le imputa el delito que dos años y medio antes habría eh, matado al, al niño, había envenenado al menor. Efectivamente, es muy difícil pensar de que ella, si utilizó ese método, si envenenó al menor dos años y medio antes, para qué va a preguntar ahora nuevamente sobre una sustancia que teóricamente la tendría que haber conocido si la utilizó con el menor. Abogado, ustedes eh, eh, su fundamento es que ella no fue la que ocasionó la muerte justamente de su marido, de su actual pareja, en ese momento, 2022, y tampoco de la, del hijo de, de, de justamente eh, este señor. Sí, efectivamente, nosotros vamos a demostrar que no es la autora este, criminalmente responsable de la muerte de ninguno de los dos. Eh, por supuesto, eh, la muerte está, hay que decirlo, se ha sido mediante una sustancia veneno, pero mi clienta no es la autora, la responsable del hecho. Bien, brevemente, eh, Sebastián, te escucha justamente el abogado por si querés preguntarle algo. Eh, sí, Pablo, consultarle... Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Sebastián Salas, lo saluda. Eh, consultarle, doctor... ¿Cómo tienen previsto, no sé qué, a ver, la teoría de la fiscalía más o menos la, la hemos reconstruido desde que ocurrió la causa, pero bueno, no sé qué testigos eh, tienen ustedes de, de parte de la defensa y cuánto tienen estipulado que demore el desarrollo de este juicio. Sí, el, el, la duración es más o menos va a dar una semana, comienza hoy hasta el viernes, que tiene que, que digamos, el que dura el debate. De ahí van a pasar, por ejemplo, todos los testigos, que son los testigos, digamos, todos los testigos que son los eh, propuestos por la defensa, los propuestos por el Ministerio Público Fiscal, y sobre todo, muy importante, el testimonio de los médicos, de los peritos médicos que actuaron en el proceso. Pero esto recién empieza, esto es largo, este, va a ser intenso, van a ser cuatro, van a ser cinco días de debate, y bueno, este, veremos eh, todas las pruebas, y bueno, recién ahora esto comienza. Simplemente que, bueno, ahora se va a dilucidar la situación, ahora es el momento, con las garantías constitucionales que tiene mi clienta de ser defendida en juicio, simplemente que prácticamente de acuerdo al, a la prensa, al, a, la, a, la, a, lo, a lo mediático y demás, mi clienta ya ha sido condenada. Por eso la idea es de que demostrar su inocencia. Eso es todo lo que vamos a hacer en este momento. Doctor, y, y lo último y cortito, porque sabemos que ya está por eh, comenzar la audiencia de Guardir, pero eh, sí. ¿está previsto que Karen Oviedo declare durante el debate? Sí va a declarar, por supuesto. Mi clienta declaró en la instrucción uh -huh. y ahora va a declarar. Sí, lo primero que va a hacer va a declarar. Perfecto. Va a declarar. Bueno. Va a prestar declaración indagatoria inmediatamente comienza el debate. Ya. Quedaremos en, atentos entonces al desarrollo de este juicio tan importante, lógicamente. Gracias, doctor. Bueno, gracias. Gracias, muy amable. Gracias por la oportunidad. Muy amable. Gracias. Bueno, agradecemos entonces al abogado, justamente Luis Torres, eh, quien se tiene que ir justamente y lo dejamos eh, justamente para que siga su trabajo. Empieza el juicio por jurados ahora, 8.30, ya pasó la fiscal Ríos, también la pudimos ver en el lugar, por lo tanto, bueno, se va a llevar a cabo este juicio tan importante, ¿no?, de este hecho que sucedió en 2022 concretamente y también se la está acusando por un hecho de 2019 a Karen Oviedo. Bueno, Pablo, vamos a seguirlo de cerca, ¿no?